Eh, si tenemos que reconocer a alguna entidad por su acompañamiento, colaboración e inspiración a lo largo de estos años, sin duda tenemos que reconocer al CCNCR. La relación nació en 2010, fruto de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Centro Nacional de Inteligencia, que se revalidó a mediados de 2019. A lo largo de estos años son innumerables los espacios compartidos y los proyectos comunes. Detrás, o quizás mejor dicho, delante de casi todos ellos, ...siempre ha estado Javier Candao... ...era imposible celebrar un aniversario sin su presencia... ...de Javier poco podemos contar que ustedes no sepan... ...es el jefe del departamento de ciberseguridad... ...del Centro Criptológico Nacional... ...coronel de artillería, ingeniero industrial... ...con especialidad en electrónica y automática... ...especialista, especialista criptólogo... ...dispone de diversas certificaciones de especialización... ...en seguridad de las TIC... ...tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad... ...y los principales cometidos de su departamento son... ...la formación del personal especialista en seguridad de la administración... ...el desarrollo de políticas, directrices, guías e informes del CCN... ...la serie CCN-STIC e informes CCN-CERT... ...el desarrollo de herramientas de ciberseguridad... ...en apoyo al sector público... ...la supervisión de acreditación de sistemas... ...y la realización de auditorías de seguridad. Viene a explicarnos... ...cuál ha sido el discurrir de esta relación durante tantos años que llevamos ya trabajando en común. Buenos días, Javier. Bienvenido y muchas gracias por unirte hoy a nosotros. Estamos esperando, a Javier. Hola. Ah, mira, aquí le tenemos. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Nada. Encantado de compartir el cumpleaños, felicidades... ¿Eh? Eso es, tenías que, echar, que tenías que estar, tenías que estar. Que compláis muchos años más y yo que los vea y que el CCNC los vea también. Efectivamente. Bueno, pues te cedemos la palabra. Muy bien, pues nada, lo primero voy a… ya creo que está mi pantalla compartida, la voy a animar. Bueno, eh, lo primero que quiero decir que durante estos 10 años de Andalucía CER, el… Creo que es la comunidad autónoma donde el modelo de colaboración con los organismos eh, eh, estatales eh, pues es, es, más es más efectivo. ¿no? Os voy a hablar aquí un poquito de, de la vida del CCNCER y la vida de Andalucía CER y un poco en qué, en qué colaboramos sobre todo con ellos y cuáles son las posibles líneas de mejora. Para mí es fundamental, eh, sobre todo, y no quería pasar, eh, resaltar el, este modelo y esta apertura y este intercambio de ciberincidentes que hemos tenido con Andalucía CER, y que quizás eh, también lo tenemos muchísimo con CESIR en Valencia, y quizás una cosa que está en el debe con respecto al resto de CER autonómicos, que no sé si me están escuchando ahora porque lo he oído en la última parte de la mesa redonda. Bueno, pues, un poco para que, eh, el que no nos conozca, estos son los datos del CCNCR. llevamos eh, nosotros, el CCN se creó en 2002, sus funciones se recibieron en 2004, y tenéis aquí un poquito cuáles son nuestros números en prevención, en respuesta, en detección, que los dejo para consulta. El, la agenda va a ser un poquito esta… E intentaré, pues, acabar en 20-25 minutos, que es lo que he, he quedado con, con Andalucía hacer. Bueno, aquí tenéis un poco cuáles son las misiones y, y cometidos del CCNCR, en qué leyes se apoya su mandato y cuál es nuestra comunidad de referencia. Evidentemente, como son los sistemas del sector público y España tiene un sistema autonómico, pues nos tenemos que coordinar perfectamente con las comunidades autónomas cuando se dan servicios de ciberseguridad al sector autonómico o a las entidades locales. El, eh, lo que sí que es importante, que, que, que, que, que yo quiero manifestar de una manera clara, el CCNC, las cosas que hace, están reflejadas en una normativa que es la que tenéis aquí reflejada. ¿eh? Es una normativa, normalmente, si nos dedicamos a gestionar incidentes, porque tenemos una orden en alguna ley o en algún real decreto que nos dice que gestionemos incidentes. Si hacemos herramientas, es porque tenemos una ley o una orden que nos dice que proporcionemos herramientas a la comunidad. Dicho eso, ¿cuáles son los servicios que proporcionamos? Pues, eh, tal como ha, ha dicho el representante del CER de Cataluña, pues tenemos eh, eh, servicios de prevención, de detección, de vigilancia y de respuesta. Eh, de detección y de respuesta. Aquí tenéis un poco cuáles son nuestras líneas estratégicas, tanto en prevención, tanto en detección, tanto en respuesta. Y un poco por los datos de nuestro de nuestro portal. Este año hemos tenido el COVID-19. Un poquito os resumo aquí los, la, las aportaciones más importantes en prevención, en vigilancia. Se hicieron muchísimas auditorías de seguridad y, y vigilancia de la superficie de expresión de los dominios de salud, hasta 2.100 subdominios. Se pusieron varias soluciones a disposición de las administraciones públicas. Se vigilaron un poco todos los dominios de donde se podían recibir los posibles ataques en la parte de detección. Se hizo muchísimas, muchísimos análisis de código dañino, sobre todo de ransomware, por, por intentar eh, tener detectores e eh, indicadores de compromiso de cualquier tipo de malware que nos pudiera afectar. Y, y un poco se coordinó en el grupo de trabajo de las comunidades autónomas. Tenemos un, en el Comité Sectorial de Administración Electrónica un grupo de trabajo de seguridad en donde están representadas todas las comunidades autónomas, pero sí también nos dimos cuenta que los servicios de salud, pues, tenían un poco un, una vida independiente de los servicios generales de las comunidades autónomas, con lo cual se hizo un grupo de trabajo ampliado con comunidades autónomas y servicios de salud, ¿no? Pues, bueno, esto ha sido un poquito nuestra actividad durante el COVID-19. Ahora os quería poner un poco eh, en... en, en, en en contexto, pues el nacimiento de Andalucía hacer con también con el nacimiento del, del esquema nacional de seguridad, que es realmente el real decreto que nos gobierna a todos en ciberseguridad, a comunidades autónomas, entidades locales, universidades, administración general del Estado, ¿no? Entonces aquí os pongo un poco cuál ha sido la evolución de la normativa eh, con respecto a ciberseguridad y que nos desde 2016 nos están llegando muchísimas normas de la Unión Europea. Pongo estos dos ejemplos, la directiva NIS la tenéis a la derecha y la GDPR la tenéis a la izquierda, pero sí que quiero resaltar que las dos normativas piden tres cosas fundamentales. Gestión de riesgos, adopción de medidas de seguridad y notificación de incidentes, que en el caso de la GDPR le llaman quiebras de seguridad. También otra cosa muy importante que dice la ley orgánica 3 barra 2018 de protección de datos, las Administraciones públicas tenemos que demostrar que cumplimos con GDPR con el cumplimiento del esquema nacional de seguridad. Entonces, esto es un asunto muy importante para todas las Administraciones. Eh, si tenemos una brecha de datos, lo primero que nos van a preguntar desde la agencia es ¿ustedes cumplen con el NS a ver su certificado de cumplimiento? Y eso, en, en cierto sentido, algunas veces nos falla, ¿no? Aquí tenéis un poquito, alguno, una presentación del esquema nacional de seguridad, seis principios básicos, eh, 15 requisitos mínimos, 75 medidas y dos cosas fundamentales que nos hacen distintos a cualquier otro esquema de otra nación. Primero, que es obligatorio, después que obliga a hacer auditorías cada dos años, no son esquemas voluntarios o de adhesión voluntaria, y después que obliga a la notificación de incidentes. Nosotros obligamos a la notificación de incidentes antes que los demás. Dicho eso… En el esquema nacional de seguridad, en el artículo 37, en el punto 2, dice «El CCN desarrollará un programa que ofrezca información, formación, recomendaciones y herramientas necesarias a las administraciones públicas para que puedan desarrollar sus propias capacidades de respuesta a incidentes». Y esta ha sido nuestra obsesión durante estos últimos 10 eh, años del esquema nacional de seguridad, proporcionar herramientas. Os pongo aquí un poco las herramientas que se han puesto a disposición de las administraciones públicas ...en auditoría, en detección, en análisis, en vigilancia, en intercambio y en formación. Y sobre esto preferimos e instamos a las administraciones públicas a que las usen... ...porque es la mejor manera de coordinarse. Si tenemos herramientas distintas, normalmente eh, la coordinación va a ser siempre asíncrona... ...a través de correo electrónico y con cosas eh, y con estándares un poquito que no los tenemos probados. Dicho eso, vamos a hablar un poquito de Andalucía CER... Eh, la Seguridad Digital Andalucía, pues, eh, está operada por la Unidad de Seguridad TIC Corporativa, que tiene su oficina de apoyo, Andalucía hace y, y desarrolla un plan de formación y de concienciación. Os dejo ahí los objetivos, pero os pongo en valor que desde 2010 tenemos nosotros un acuerdo de colaboración firmado con eh, Junta de Andalucía. Fue renovado en 2019, os dejo ahí la, la, la firma de nuestro secretario de Estado con el consejero correspondiente y… Y un poco eh, eh, poner en valor esta aproximación que ha hecho la Junta, que es una apro aproximación que a nosotros nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una aproximación de largo recorrido. Ellos establecieron unas capacidades mínimas en 2010 que han ido creciendo y han ido eh, pues eh, trabajando con las distintas consejerías de tal manera que eh, consideren todos que la ciberseguridad es un asunto importante y vital para toda la organización. Voy ahora, ahora a poner algunos ejemplos aquí eh, de, de cómo se integran la eh, con las herramientas del CCN y cómo las usa y cómo se integran en, en todo el ecosistema. Tenemos el grupo de .es donde están todos los CER eh, eh, nacionales, autonómicos, todas las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y todos los CER, CER privados y que nos coordinamos y nos intercambiamos información. Ahora mismo hay 45 organismos en este Cecil.es. Y luego tenemos el grupo de trabajo de seguridad que ya os he contado. Bueno, primero, ¿cómo estamos en la aplicación del NS Aquí Andalucía CER y la oficina y la Junta de Andalucía es un modelo, ¿no? De los 1.200 organismos que hay, que, que hay cargando datos en INES, que como sabéis es el Informe Nacional del Estado de Seguridad y es un informe donde, o sea, es una actividad que todos los años desde octubre a marzo o a febrero tienen los organismos que cargar unos datos y, y fijar y decirnos cuál es su nivel de seguridad. Esto está re reflejado en el artículo 35 del Escama Nacional de Seguridad. Pues De los 1.200 organismos, 199 son organismos andaluces, de los cuales 79 son organismos dependientes de la Junta de Andalucía, 11 consejerías, 29 agencias, 10 consorcios, 14 fundaciones y algunos organismos más. Además, tenemos nueve diputaciones. Ya sabemos que en Andalucía hay ocho provincias, pero hay diputaciones, hay una diputación que no carga datos, no voy a decir cuál es, y hay do, algunas diputaciones que tienen organismos adscritos y cargan pues, más de una ficha en INES. 76 ayuntamientos y nueve universidades. ¿Cómo estamos en aplicación del INES en la Junta de Andalucía? Bueno, ahí tenéis un poquito los datos estratégicos, todo esto es para el que vaya al módulo de de inteligencia de negocio de Inés puede ver toda toda esta información, eh, cuántos organismos cargan por provincia, cuántos organismos cargan co, por comunidad autónoma. Fijaros que en comunidad autónoma, pues te, Andalucía es el organismo que con diferencia carga más datos. También es la comunidad ficha con, eh, conjunta, que suje, o dos fichas conjuntas que presentaba la Junta de Andalucía, a una ficha detallada eh, por organismos. En resultados, pues... Al incrementar junto a Andalucía la carga de organismos, los resultados de, con respecto a 2018, a 2019 han empeorado porque estamos haciendo la medida de todos los organismos. En 2018 teníamos un 87% de cumplimiento. Perdón, un, eh, no lo estoy viendo aquí bien. Eh, un ochenta y tantos por ciento de cumplimiento a un setenta por ciento de cumplimiento en 2019, pero así ha sido porque eh, se han incorporado organismos poco maduros. Bueno, aquí os dejo los datos de 2019 de, de índice de cumplimiento, índice de madurez de Junta de Andalucía y también los datos de cumplimiento según la categoría del sistema. Simplemente, bueno, para, para que tengáis un poco una, una visión de cómo estamos. ¿Qué más cosas importantes con respecto a, a, a Inés? Pues que... Eh, Andalucía fue la comunidad autónoma que nos hizo implantar en Inés lo que se llama rol de supervisor, que quiere decir que hay un organismo que supervisa los, las fichas de todos los organismos dependientes de la comunidad autónoma. Esto, en un principio, antes era una relación bilateral entre el CCNC y los organismos, en, en el caso del Esquema Nacional de Seguridad. Ahora hemos puesto a las comunidades autónomas como organismos supervisores y para que ellas puedan explotar los datos y ver exactamente cuál es el nivel de seguridad de sus comunidades autónomas. Además, Andalucía SER nos recomendó que, si se podían incluir métricas autonómicas, que ya están disponibles en la herramienta Lucía. Y, además, pues, eh, eh, también nos, nos dijo que había una serie de medidas conjuntas que se da desde la comunidad autónoma a las consejerías y a las agencias, etcétera, y otros organismos, que se podían incorporar de manera horizontal. Todo eso está implementado. Y de toda esta información, pues también ha nacido un poquito la herramienta Amparo, ¿no? Esta herramienta que nos ayuda a hacer los planes de adecuación y que invitamos, en este caso, a Junta de Andalucía a que haga de impulsor de esta herramienta que va a ayudar a los organismos a implantar el NS con respecto a certificaciones, que es el paso final de una implementación del esquema nacional de seguridad, que llegue un auditor externo y te certifique, pues de los 50 organismos públicos que hay certificados, 11 organismos son organismos de la Junta de Andalucía, ¿no? Ahí tenéis en la Agencia Pública eh, Empresarial Sanitaria de la Costa del Sol, la Consejería de Hacienda, la de Presidencia que tienen 3 y 7 sistemas certificados en el NS, con lo cual la Junta de Andalucía tiene más o menos el 25% de los sistemas certificados del sector público. Con lo cual, mis felicitaciones y les animo a que vayan aumentando esta, estos datos. Con respecto a auditorías, oh, he visto en, el, en, el, en la mesa redonda eh, las actividades de auditoría que hacían cada uno de los CERA autonómicos. Yo aquí pongo en valor un poco las actividades que hacemos con Junta de Andalucía. Hemos hecho actividades conjuntas de Auditoría a los servidores de correo, a los servidores web corporativos de Junta de Andalucía. Y aquí os pongo un poco la iniciativa de COVID-19 cuando hicimos una, una definición de superficie de exposición y de auditorías sobre todos los hospitales del Servicio Andaluz de Salud. ¿no? También es un asunto que eh, Andalucía CER lo utiliza con bastante, con bastante eficacia. Y utilizar, por supuesto, pues esta plataforma ANA que tenemos para poner en contacto a los auditores y a los responsables que tienen que resolver estas vulnerabilidades. Servicios de alerta. Pues de aquí te os doy un poco los datos de nuestras sondas, ¿no? En la conexión a internet tenemos 246 organismos, 250 sondas. Las áreas de conexión de Resara y los sistemas de control industrial, ¿no? En Andalucía, pues tenemos 21 sondas, abajo tenéis un poco cuáles son las sondas que hay, un área de conexión y dos, y dos eh, sistemas de control industrial, uno en el hospital de Granada y otro en la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. ¿Cuál es nuestra idea? Que todos estos sistemas de alerta pues, puedan ser operados por el CER autonómico correspondiente, en este caso Andalucía CER pero nosotros podemos descentralizar muchas actividades de detección, pero necesitamos centralizar la notificación de incidentes. Ahí tenéis un poco todas las normativas. Y aquí sí que tengo que decir que Andalucía hacer es quizás el modelo a seguir por todos los seres autonómicos. ¿no? Ahora mismo recibimos incidentes de otros organismos compartidos por Lucía pues, del orden de 15.000 incidentes. ¿no? Eh, si nos vamos al cuadro rojo… Eh, ¿Qué estamos diciendo? Que desde el Lucía Central, que es el que tenemos aquí en el CCNCR, pues cuando nos, eh, detectamos un incidente lo damos de alta en Lucía, que automáticamente se replica en el Lucía del Andalucía-CER, que si, si, si el, el caso del incidente es sobre una diputación o sobre un ayuntamiento pasaría… Al ser de la Diputación de Sevilla y de la Diputación de Sevilla, pues pasaríamos al ser al, al, al equipo de respuesta, por ejemplo, del Ayuntamiento de Utrera. Esta manera automática que ya tenemos eh, disponible en Lucía, pues es un modelo que debemos de seguir en el resto de comunidades autónomas. ¿no? Datos. Pues los datos son que ahora mismo an, eh, Andalucía CER es la única o Andalucía es la única comunidad autónoma que nos da más incidentes que nosotros le damos a ellos. Nosotros le estamos dando del orden de 1.600 incidentes, 1.600, perdón, 1.700, 1.700 del SAT de Internet, 11 de SARA y 93 del SAT ICS, y ella nos devuelve 6.300 incidentes, con lo cual se apó para Andalucía hacer. Eh, y con respecto a, a la respuesta de incidentes, aquí os pongo las métricas de la media global, el T10, cuántos, cuántos días se tardan en responder. Los, eh, el 10% de los incidentes, el 50% de los incidentes y el 90% de los incidentes, t este 90, y vemos que la media de Andalucía CER mejora con creces pues, por la media global. Sobre todo me centro en el T50, donde de los 16 días de media global tenemos solo dos días de tiempo de respuesta en Andalucía CER, con lo cual esto nos marca la madurez en ciberseguridad que tienen los distintos organismos. Eh, iba a hablar de incidentes, pero como creo que con los problemas técnicos nos hemos retrasado un poquito, lo dejo para consulta. Ahí tenéis un poco nuestro informe, eh, nuestro establecimiento de los agentes de la amenaza y quería así deciros que después de las campañas de ransomware que subimos, sufrimos en 2019, que hubo algún ayuntamiento andaluz que, que sufrió bastante, pues las lecciones aprendidas que hemos tenido… Y es lo que quiero aquí reflejar eh, principalmente, que son que eh, es el asunto de que cuando vemos eh, un organismo atacado con un ransomware, siempre nos encontramos una serie de deficiencias que deberíamos intentar solventar, ¿no? Redes no segmentadas, redes sin vigilancia, reutilización de contraseñas, sistemas obsoletos, sin actualizaciones de seguridad, poco o nulo personal de seguridad TIC y todo el backup conectado a la red. Esto lo tenemos que solventar. En los planes de recuperación um, le proponemos pues, herramientas de punto final, segmentar la red, sistema de alerta temprana, servicios de seguridad gestionados. Y es un asunto que animo a los CERA autonómicos a que cuando ellos hablan de recorrer la última milla, pues, y, hay un, y un ayuntamiento o, o una diputación tenga un problema, pues, eh, que realmente puedan acompañarnos a la resolución de estos problemas. Porque ahora mismo, pues, realmente estas actividades las está haciendo solo el CERA. ¿Conclusiones? Bueno, pues el antivirus no es suficiente. Disponer de un SOC o un CER no es una opción en una comunidad autónoma. Y tenemos que mejorar eh, la capacidad de vigilancia, tenemos que vigilar el perímetro, pero sobre todo, y eso es una cosa que vemos en todos los CER autonómicos, nos estamos quedando todavía en el perímetro y no vigilamos la red interna. Tenemos que detectar no solo basado en lo que conocemos en reglas, sino también basado en anomalías. Tenemos que realizar auditorías, tenemos que hacer que nuestras comunidades autónomas sean objetivos difíciles de atacar y además hay que admitir que alguien tiene que vigilarlo, igual que en las auditorías económicas al departamento de gasto, lo vigila el departamento de auditoría en el sistema TIC, que es donde tenemos toda la información de la administración, al departamento TIC lo tiene que vigilar alguien. ¿Por qué? Porque nuestra caja fuerte ahora es nuestra red, es nuestro sistema, son los ordenadores de nuestros usuarios y sus teléfonos móviles. Y eso se tiene que vigilar de alguna manera. ¿Ah? Esto es como yo siempre digo que es cuando vamos a una caja fuerte donde guardamos grandes tesoros, la regla de las dos personas. La regla de las dos personas es que para acceder a la caja fuerte tiene que haber dos personas presentes. ¿no? Pues la regla de las dos personas en, en, una, en una red corporativa es que para acceder a la información de la red corporativa tiene que haber también dos miradas. ¿no? Total, la necesidad de implementar ciberseguridad me atrevo, en estos tres últimos minutos, a establecerles retos a, a Andalucía hacer eh, Retos, extender los servicios de formación y concienciación. Eh, tenemos pendientes de la celebración de un curso conjunto de los cursos de CNESTIC en Andalucía. La pandemia nos paró esta actividad y creo que podríamos retomarla y que eh, podramos, pod pudiéramos llegar a, a entidades locales y diputaciones eh, eh, agencias, empresas de agua, a través de este tipo de cursos, impulsar las certificaciones de cumplimiento y más auditorías al grupo atendido y, sobre todo, eh, que nos apoyen en la mejora de las soluciones. Si todos impulsamos herramientas, en este caso esto, estamos hablando de las herramientas de certificación, pues, pues las haremos mejores. Pero aquí sí que os quiero decir que en implantación del NS... Lo que sí que tenemos claro, y lo hemos hecho conjuntamente con Andalucía Hacer, sabemos, o sea, tenemos las herramientas para hacerlo y sabemos cómo hacerlo. ¿eh? Cómo hacer el plan de educación, la implementación, la conformidad y la gestión continua de la seguridad. Y todo eso está reflejado en las, en, las, en las herramientas. Con lo cual, el impulsar las certificaciones de cumplimiento ya no es un objetivo insalvable. Yo creo que es un objetivo muy medible y que podemos realizar con bastante eficiencia. Y por poner algún, algún eh, reto más a Andalucía a hacer, pues yo creo que ahora con la nueva agencia, la Agencia Digital de Andalucía, eh, va a necesitar un centro de operaciones de ciberseguridad que dé mayor soporte a la respuesta, que asuma algunos servicios del CCNCR en Andalucía y que extienda servicios de respuesta a otras empresas públicas, empresas de agua, sectores de salud, universidades, etc. Eh, creo que además... Como he visto en la mesa redonda, todos los seres autonómicos tienen vocación de apoyar a las entidades locales. Lourdes, de CICIRCV, ha dicho que, está, que están poniendo en marcha el, el soft virtual eh, dentro de la Diputación de Valencia sobre 10 organismos. Y ha habido otros, otros eh, cero autonómicos que intentan aproximarse a las entidades locales. Yo os digo que, por ejemplo… Eh, Cecil de Galicia, pues está haciendo un gran nodo de ciberseguridad para dar pues, apoyo a las cuatro diputaciones y a sus ayuntamientos. Creo sinceramente que ese es el modelo, porque eh, con un solo centro de ciberseguridad gestionado, creo que podemos dar servicio a todas las administraciones públicas y entidades locales. Que a este centro hay que dotarlo y que se tiene que financiar, pues tendremos que ir a modelos de, de, de financiación compartida por parte de todas las administraciones, ya sean general, autonómica o local. Pero creo que es el camino para concentrar el talento de ciberseguridad y responder adecuadamente a los incidentes. No, aquí yo os pongo que estos centros podrían utilizar la sonda distribuida, que ya no es una sonda que ponemos en la salida de internet, sino es un sí en completo que podemos proporcionarle a las consejerías y que se puede integrar con el con el con el, con el eh, sistema de gestión de logs autonómico, que tenemos herramientas como King MicroClaudia como un primer escudo que dispondremos de herramientas de punto final, que tenemos herramientas como Carmen para detectar lo no conocido y que esperamos de los seres autonómicos, que nos aporten reglas de detección y correlación. Muchas veces trabajamos en el día a día y no pensamos que esta manera de detectar este incidente que yo he visto aquí, en Andalucía, puede servir para el resto de las 17 comunidades autónomas, incluso para toda la Administración General del Estado. Con lo cual, os animo a todas estas cosas que el objetivo para, para 2022, 2023 incluso 2025 es crear el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Andalucía sobre la base, por supuesto, de Andalucía CER y de todas las unidades de ciberseguridad que tiene la Junta de Andalucía. Muchas gracias, muchas felicidades. Para mí es un orgullo, pues, trabajar con Andalucía CER. Como podéis ver por mi acento, no soy de la isla de Madrid, no soy de la isla de Galicia, soy de la isla de Andalucía y, y para mí, por supuesto, eh, me podéis eh, tener siempre al CCNC y a mí a vuestra disposición para ayudaros en todo, eh, eh, en todo lo posible. Felicidades Andalucía CER y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Así lo hemos sentido, Javier, durante todos estos años. Hemos sentido tu cercanía, tu disposición, tu disponibilidad. En fin, muchísimas gracias, como siempre. Eh, es maravilloso escucharte, súper inspirador y además nos vas trazando perfectamente el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias y entre tanto nos podemos volver a ver otra vez. Un saludo.